Hola, mi nombre es Lucas Mercado, soy coordinador del proyecto editorial Azobe Libros de la ciudad de Paraná. Eh, es un proyecto que comenzó en el año 2018 y publicamos autoras y autores contemporáneos de poesía, novela, ensayo e investigación. Y además tenemos una colección que se llama La música en que flotamos. Y este es nuestro último título Que se llama La Huerta Azul de Reinaldo Ross eh, Previamente había salido Pájaros de nuestra tierra y comarca nodriza Lo que hacemos es rescatar, no rescatar sino eh, traer al presente autores y autoras eh, de la provincia de los años 40-50 Les voy a leer un fragmento de La Huerta Azul Publicado originalmente en los años 40, en 1949 Recuerdos de infancia de, de Reinaldo Ross, el fragmento que les voy a leer se llama El Caballito, y dice así. Cuando venía a visitarnos Tío Domingo, él sabía sentarme sobre sus rodillas, enseñándome a silbar al otro pero y también a jinetear. Si Tío Domingo me obsequiaba con golosinas y juguetes, yo le pedía un caballito de veras. Quería un potrillo como aquel, overo azulejo, que viera en la exposición rural. Preguntándome el tío de qué pelaje, de qué color me gustaba el potrillo, respondíale que azul. Tío Domingo me entusiasmaba hablándome del regalo de un potrillo más lindo todavía. Sobre sus rodillas movía a compás de galope. Yo me imaginaba entonces ir jineteando tal potrillo lindo y raro. Mágicamente brotando de los campos gracias a la generosidad del tío. Porque con un gesto muy serio y convincente, tío Domingo me prometía el regalo de un caballo verde. Muchas gracias.